Bienvenido a Fortnite en español. Lleva escopeta en la mano, ¿eh? Está, está, está mirando hacia arriba, obviamente. ¡Voy, eh! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Propo, popo! Y se pese, chavales, quinto, estoy en falla últimamente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, señor Uf. Hola, hola, gente Gente, un clip de eso Gente, un puto clip de eso Ya me emputeo, no, no <risa> Está bien, está bien, está bien Dale, dale, dale, dale Dale, Ari, habla No, ya no me acuerdo La... Es que ya no me acuerdo ver, qué iba a ser ¿Cómo te pidas, Ari? ¿Puedes saber o no, no saben? No Calderón Ya, <risa> Ari, yo sé que tienes que estar conmigo ¿Ah? no Oh, le dije... buenísima. buenísima. Remátalo oh, con, sí. el <risa> <risa> oh. con el oh. spinner. Con el spinner. La zona se lo come, eh. Bueno. <risa> <risa> Buenísimo. <Wow. risa> No, hacia el otro lado. A la izquierda ahí. ¿Vamos bien? Vas a pelear entre ellos? ¿O ahí? Joder, qué bueno, qué bueno es. Qué bueno es este hijo de puta. Párate, párate, para que no me vayas a aventar muy hacia el cielo. Esto va a salir Adiós, amigos. Gracias. el siguiente? wow perfectísimo, ¿eh? <risa> Qué buen viaje. No vayas a explotar, ¿ok? Vale. Uh -huh.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 Imagino, atrás, atrás en las escaleras, en las escaleras está arriba, arriba, arriba, arriba, Tire otro. ¿Atrás? Uh, perdón, perdón, ¿Quién perdón. ¿Quién fue ese? Fui yo, fui yo, fui yo, perdón. No, no, no, no, no, está ese ¿eh? Gorila. Oh, what? Se mataron ustedes. Gorila, oh. <risa> pues, güey, ¿por qué lo mataste, güey? Se mataron <risa> entre ustedes. <risa> oh, espérate, Gorila, espérate. Me, no, gorila no, no, no, me disparó no, no. y mi reacción Gorilla, fue muy... Aguanta, no, no, aguanta. Yo le estaba dando <risa> a un pato que estaba tirado abajo yo de era... las escaleras, güey. No, pero yo era ese, al que estaba... Atrás de este hit. <risa> Ostras el macho. <risa> oh, No, No, ¿algu alguien haga un clip de eso. <risa> A nada de vida. Déjeme algo de loot, viejo. Se Mira, se están farmeando todo ahí. Eso, eso, divide. Pasame un poco, un poco. Necesito un par de balas, yo también. De escopeta, de escopeta te... solo escopeta. ¿No tiene un rifle de más, algo para mí? ¿No? ¿Qué hijo de puta, hijo? No lo pueden escuchar, usted está bugueado. Pero yo lo puedo escuchar. Entonces se puede cambiar los auriculares. No quedó bien seteado. Uy, uy, uy. Chicos, chicos, chicos, hay gente en las casas, en las casas, en las casas, boludo. Construyan, construyan, construyan. Construimos, vos, construí vos! ¡Dale! Yo voy con vos. Yo flanqueo con este. Flanqueo por la izquierda, lo abro. Me están cagados, están cagados, eh. Olvídate. Todos hacemos mierda. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Háchate, agáchate, agáchate, ¡Voy con vos, voy con vos! ¿Qué estás tirando, Nate? ¿O Mos? ¿Nates? ¿En serio? ¿Ahora? No me digas, man, en serio. Fíjate, joder, boludo, te dije que de Nate, no. Te dije que es man, te dije que es ¿qué estás haciendo? Brother, cualquier cosa. Así no vamos a ganar nunca. Está troleando, brother. Está troleando, también. ¿Eh? No, me la están rompiendo, me la están rompiendo, me la están rompiendo, corre, corre, corre, corre. I believe I can fly Con que eras tú, eh Con que eras tú, eh Con que eras tú, eh Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Si estás viendo este clip, significa que vos O alguien en el chat preguntó ¿Por qué es mejor o por qué estoy jugando Fortnite sobre PUBG? Y mi respuesta es, para mí es más divertido y es mejor el Fortnite. ¿Por qué? En el Fortnite hay construcciones, vos podés construir, te haces tu casita en el medio de la nada y todas las construcciones son construibles las, que, las destruibles, las que haces vos y las naturales. Entonces la gente no campea, ¿por qué? Porque tu casita se puede explotar a la mierda. Segundo, el mapa es más chiquitito, o sea que las partidas duran menos. No hay vehículos, no, hay, no tenés que recorrer grandes distancias. Casi ni te crezás con el gas, ¿ok? Hay menos campeo, la gente campea menos, no se quedan esperando en una casita con una copita y una mochila y una coquita solamente porque no saben qué más hacer, ¿ok? ¡Qué puta broma el juego, güey! No mames, le metiste como 20 balas en la cabeza güey. ¡Qué puta broma el juego, güey! Es más divertido, es más divertido, más rápido, más dinámico. ¡Pum, pum, pum, pum, pum! Ha llegado tu, tu puta ahora. ¡Ven! ¡No tienes cojones! ¡Venía por mí! ¡No tienes cojones! ¡Venía por mí! ¡Acércate, acércate, acércate, acércate! ¡Acércate, acércate! <ríe> Lo maté a puro pico Ah, te mamaste, güey, ¿Qué estabas Lol, ¿te disparan? No, no, no Yo me agarraron. Vamos arriba a que me cure aquí va, entrar, aquí va a entrar, aquí va a entrar, aquí va a entrar Ah, ya no hay arriba, ¿qué pasa aquí? <ríe> Había más razones, pero no va a entrar más Así que eso, capo, cabro, un saludo Y él va a tirar otro tiro Y luego yo le hago así, pam, y le pego ¡Ah! Voy a ir a llorar, ya vuelvo. Voy a, voy a ir a llorar. ¿Cómo te la dropeo? Okay. Eh, la arrastras, o sea, la, la agarras y la tiras abajo. Oh, Viste que sale, cuando la arrastras un arma, sale como un cosito abajo. Era. Como una barrita. Rectángulo. Ahí está. Ahí está. Un momento. No me gusta esa, boludo. ¿Dónde estaba? ¿Has ¿Nos matado ¿Pasao? otro, otro. otro Vaya, la coño, un poquito de ritmo. ¡Ay, que me mata wey! Oye, quedan dos todavía, eh Y uno está hasta allí, que lo acabo de ver Quiero subirme de nuevo a la lanzadera Pero me la ha roto, el hijo de puta Me la ha roto, tío ¡Ah! <risa> ¡Había uno ahí dentro! ¡Pero qué hace ahí! ¡Hijo puta! ¡Había uno ahí dentro! ¿Sabes? Yo lo he tirado, digo, bueno, lo he tirado ahí por, yo qué sé Por tirarla Pero qué haces ahí Y un saludo para todos los que comentan mis videos. ¡Let's go!